Este, y a mí sí me, me ha complementado lo, las actividades que yo pongo se consolidan con, con este cuaderno de trabajo. Bueno, en el programa de los cuadernos de ABC a mis hijos les sirvió bastante para que pudieran hacer mejor los trazos. Por ejemplo, principalmente en el tercer año este, a él le ayudó en que figurara mejor la letra porque todavía la hacía como que muy garabato, que le llama la así borrosa, sí. la lamentada letra de doctor también que le dicen, sí, sí, y él sí. ya la empezó a hacer mucho mejor, más clara, más legible, y en cuestión de la cursiva pues ya se le ha ayudado bastante porque va uniendo las letras correctamente, porque antes escuchaba muy trabado, pues se pausaban demasiado y ahorita ya leen más corrido, principalmente pues el niño, porque él es el que estaba aprendiendo a leer,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 No, Me de pescar ya. y cómo te sentiste? Feliz, feliz. Soy mamá de Devanis Flores. Uh -huh. Ella se ganó una beca de inglés, eh, de CRE. Ella está muy feliz por esa oportunidad. Eh, va a tomar sus clases y yo, la verdad, en lo personal, siento que le benefició mucho porque ella es su último año en la primaria y va a pasar a la secundaria.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 tengo mi letra, mi ortografía y mi lectura.